¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy día les vamos a presentar el experimento del volcán. Estamos con unos amigos. ¿Cómo hiciste este volcán? Con arcilla y lo pinté. Y adentro tiene un vasito. quitaste el asa de la casa? Era un vaso de plástico. ¿Y cómo lo pintaste? De encima de todo para que se vea como que sí. hubiera sido un volcán. ¿Por qué está roto? Porque los volcanes son así también porque la lava es oh, caliente sí. y como esto tiene muchos años así, los volcanes tienen años, y le hicimos este toque. No puedes decirnos los materiales? Vinagre, colorante, bicarbonato, vasos y cucharas. El Vamos a hacerlo. ¿Qué se pone primero? Vinagre blanco. blanco. Échele, échele. Luego yo Échale, lo entiendo. Ponemos un vasito. Ponemos un vasito primero. Un poquito, vamos. No la mitad del vaso. Okay. Sí. Sí. Y después la tinta. Primero ponemos el vinagre y después la tinta. Tres gotitas. Una, dos. ¡La tira! Ahora ponemos el bicarbonato. Mejor. Si ponemos así carbonato que va a pasar. No va a pasar nada, se va a quedar igualito. Porque si lo vuelves a echar, o sea, se combina todo y no puede salir. O sea, le, como le echaste una cuchara llena, entonces si le echas más, como se, se va a llenar y no va a salir nada. Sí, sí. claro que sí. no Consejo para que no haya problemas con el volcán. Hay que tener cuidado porque a veces el vinagre y te cae aquí. También es necesario usar tinta. También hay que mantener la limpieza. Cuando terminamos el experimento tenemos que dejar todo limpio. Que no se acerque mucho al volcán donde salga porque si no el color antes se le viene a la cara y se les puede afectar algo en el ojo, en la cara, en la nariz o algo de eso. Gracias amigos, suscríbanse, denle like y compartan los, su video con todos sus amigos.